El GT Trabajo, Modelos Productivos y Actores Sociales es coordinado por Cecilia Senén González y Antonio Aravena, por lo menos en, en los últimos periodos y naturalmente que recoge una tradición bastante grande, rica, muy extensa, de prestigiosos investigadores e investigadoras eh, latinoamericanas. Y en el último periodo, el funcionamiento del GT eh, muestra algunos aprendizajes y también algunos hallazgos importantes. En, en términos del, de la discusión teórica y conceptual, eh, una permanente renovación y actualización de los problemas son parte de las, de los intereses, de los propósitos y las discusiones que tienen los investigadores que integran el GT, pero también hay una serie de otros aprendizajes vinculados, por ejemplo, al trabajo colaborativo que se da al interior del grupo, las habilidades de gestión, que no solo adquieren los coordinadores, sino que también integrantes del GT que han sido coorganizadores de distintas actividades, eh, aprendizajes mutuos entre investigadores de distintas trayectorias, algo que quizás también en el contexto de la pandemia fue muy relevante, el uso de las tecnologías. Eh, también la valoración de la comunicación al interior del GT, que en el caso de nuestro grupo, se hizo a través de unos informativos, que son los que nos permiten un contacto directo, rápido y actualizado sobre lo que hace cada uno de los investigadores e investigadoras. Y también, como parte del aprendizaje, la incorporación que en el último tiempo se hizo respecto de jóvenes investigadores. Que, que permite un aprendizaje interesante al interior del, del grupo. Y hay ciertos hallazgos que es importante destacar. Uno de los principales, yo creo que es el programa, o está asociado, al programa de agendas laborales que impulsó el GT eh, y que ha permitido destacar una serie de discusiones teóricas y empíricas en el ámbito de los estudios del trabajo en nuestra región, eh, que seguramente van a seguir desarrollándose en el futuro. Eh, todo con un espíritu crítico, multidisciplinario y muy atento a las discusiones que en el contexto de la pandemia se hicieron mucho más relevantes. También cabe eh, recordar la presentación de resultados o de reflexiones sobre la realidad laboral a través de los boletines del GT, que es una, una actividad muy eh, promovida por Claxo pero que también hizo sentido en nuestro grupo. A nuestro boletín le llamamos... Eh, el trabajo en América Latina, investigaciones y perspectivas, que es un instrumento valioso para propiciar la participación de los jóvenes investigadores y llegar también con un formato más sencillo a organizaciones sociales y sindicales. Y por último, respecto de la incidencia que ha tenido el GT, eh, cabe destacar eh, las jornadas efectuadas como parte del programa de agendas laborales en América Latina, porque permitieron vinculaciones con universidades de distintas regiones del, del continente, con centros de estudios, con ONGs, con organizaciones sindicales, eh, todo en la perspectiva de contribuir al logro de los propósitos que cada uno de los actores tiene. Y finalmente, este programa se va a expresar en un libro que actualmente está en preparación y donde esperamos nuevamente vincularnos con actores del mundo social, sindical y académico.